Pues le agradezco la, la respuesta, señora Montero. Eh, yo, francamente, creo que en la decisión que tomó el presidente Pedro Sánchez de no abordar en esta legislatura la reforma del sistema de financiación autonómica gracias, no pesaron solamente elementos técnicos o de imposibilidad de completar la reforma dentro de esta legislatura. Creo Intuyo que debió operar un análisis de costes y beneficios para el Gobierno en el cual eh, figurarían, por ejemplo, la posición de las distintas comunidades autónomas, la diferencia de criterios de las distintas comunidades autónomas, también entre las gobernadas por el Partido Socialista y de la propia correlación de fuerzas dentro del Partido Socialista. Pero puede ser que esto no fuera así, puede ser que yo esté equivocado y que esto no tuviera nada que ver. Y si no tiene nada que ver, yo lo que le planteo es que definamos desde ya una propuesta de calendario y de configuración del nuevo sistema de financiación autonómica, no solo de las necesidades de gasto, sino de los fondos que debe haber y de los criterios con los que se deben repartir los fondos, por ejemplo, el de población ajustada. Es evidente también que el sistema de financiación autonómica necesita dotarse de suficiencia y eso a lo que nos apela es a una reforma fiscal en profundidad mayor que la que hemos acordado en el acuerdo presupuestario firmado por el gobierno y Unidas Podemos y la descentralización en materia de ingresos fiscales, porque el proceso de descentralización de constitución del Estado de las autonomías bueno, generó una gran descentralización de los gastos, pero no tanto de, de los ingresos y, sobre todo, de la capacidad normativa. Pero más allá del propio sistema de financiación autonómica, yo le he planteado una serie de cuestiones que el Gobierno podría plantearse abordar dentro de esta legislatura. La primera, revertir, echar para atrás el andamiaje legal de la austeridad que se nos impuso a partir de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La segunda, abordar el problema de la deuda de las comunidades autónomas. La tercera, el fondo de compensación interterritorial que se tiene que dotar en los presupuestos generales bajo unos determinados criterios. Y le añado otro, evitar el dumping fiscal entre las comunidades autónomas, evitar que las comunidades autónomas rebajen su fiscalidad para tratar de atraer a los ricos de cada comunidad autónoma y evitar así que haya una competición Fiscal Palabra. señoría. Sí, gracias, señor presidente. Sobre la política territorial, los gestos son importantes, pero los gestos por sí solos no bastan. Ustedes, como Gobierno, no solamente deben tratar de hacer gestos hacia Cataluña, ustedes deben plantear un modelo territorial que sea capaz de reunir a la mayoría tiene de la que, sociedad. Tiene que terminar, señoría. Sí, señor presidente. Y con el que sea posible derrotar políticamente los discursos de la extrema derecha y del conglomerado del 155 aquí presente. Muchas gracias. gracias